¿Quién? Hoy ha tenido lugar la séptima reunión del Convenio del Metal de Bizkaia y vamos a pasar a explicaros lo que ha ocurrido en la misma. Covile sindikatuak bestez aijakera bat egin dugu negociazio maia desbloqueatxeko eta horretarako plataforma bateratu bat aurkestu dugu. Plataforma hau amazazpi puntu ditu. KPI-tik Kapet, gorako soldata higoerak, lan murrizketak. Jarduera guztien zubrogazioa, o obekuntzak, eta berdintasun neurriak besteak beste. Oribay. orengoan plazo bat jarri diogu patronalari plataforma hau erantzuteko, eta horrengo egunetan FEBEN, e bloquea blokeatzen jarraitzen baldin badu, ezin dugu sector aren, e Sektorearen aktibazioa bultzatuko dugu. La Vizcaico-Metalar en Borro caracó préstago. Hoy como novedad y con objetivo de sacar del inmovilismo a la patronal y desmontar sus excusas, los cuatro sindicatos que formamos parte de la negociación del convenio del metal de Vizcaya hemos presentado una propuesta conjunta. Esta propuesta tiene 17 puntos y abarca contenidos tan importantes como incrementos salariales teniendo como referencia al IPC, mejoras en las licencias y también otra serie de avances para favorecer la conciliación y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras. Como no puede ser de otra manera, le hemos dado un plazo más que razonable a la patronal para dar respuesta a estos contenidos. Sin embargo, si la apuesta de la patronal continúa en la senda del bloqueo, desde el ARC queremos dejar claro que estamos preparados y preparadas para activar al sector del metal de Vizcaya en términos de lucha y conseguir un convenio digno para todos y para todas. Auda Gaurko Villera, Gerta Tudena informatzen jarraituko dugu eta horretarako lab, bizkaikome cometa la telegram kanalera batxera ere konbidatzen stegu.